Venimos de algún lugar, sin saber exactamente de dónde lo hacemos. Y parpadeamos, parpadeamos, parpadeamos en este instante. Sabemos a qué lugar iremos al fallecer, dónde están nuestros antepasados, Sócrates, Cleopatra, Dalí Gibral y Agata, parpadeamos. Todo lo que sabemos es que estamos aquí. No hay certeza de un paraíso después de la muerte. No hay prueba de que seamos espíritus errantes que viven encarnándose en cuerpos para aprender lecciones en cada paso por la Tierra lo único realmente cierto es el ahora mismo este instante el presente Si no hay nada a que aferrarse esto puede asustar Tanto vacío no exaspera A las personas sin imaginación Sentir que no hay nada más Desorienta, causa pavor A veces un miedo atroz Incluso terror A mí a mí me sucedía que no había aprendido a convivir con la muerte hasta que me alcanzó la tragedia que me obligó a percibirla de otra manera, sin pánico ninguno, con Aceptación. Hoy extraño a las personas que me arrebataron por la fuerza Veo en cada niño una ventana abierta Al lugar donde se encuentra mi piedra preciosa mi hija fallecida. Puede asegurar que todo se acaba Con el último palpitar de un corazón que se apaga Se desvanece el alma sin silenciarse del todo Transmutando de agata a Esmeralda mi clave para la serenidad es disfrutar del instante actual sin intentar comprender cuestiones que están fuera de alcance. Fuimos o no fuimos a la luna, hay o no hay calentamiento global. Están o no están los alienígenas de la Tierra Somos resultado de un experimento genético Se alimentan de nuestra energía Los arcontes que fue primero El huevo, la gallina Porque el cielo es azul y la mar salada a la armonía con la facilidad de un parpadeo de la iniciación a la significación con la facilidad de un parpadeo la osadía, con la facilidad de un parpadeo. La vida está llena de incertidumbre, pero únicamente las almas inocentes Pasan del misterio a la vibración con la facilidad de un parpadeo. La vida está llena de incertidumbres Pero únicamente las almas inocentes Pasan del miedo a la vibración Con la facilidad de un parpadeo De la confusión A la armonía facilidad de un parpadeo de la iniciación a la significación de la apatía a la osadía y parpadeamos Parpadeamos en este instante presente, lo hacemos, nacemos. En este instante presente y parpadeamos, parpadeamos en este Presente. Vivo parpadeando, vivo vibrando. Vivo parpadeando. Vivo.